tema para finalizar dicen que lo del alfa es un bulto oh. dicen que lo del alfa es un bulto que no ha comprado el bugari dicen del alfa ¿Eh? no ha comprado señores, pero que no puede llevar los cuartos ahí pienso yo o él puede llevar los cuartos de una vez ¿Tú eso sabes tiene es el... decir la información es sonar. Decir que es mentira, es sonar y después aparecer con la matrícula, es eso, para rematar eso. Es para rematar. ¿Me entiendes? Él dijo que no, di que no dijo, este que va a a... oye, que él no dijo que lo había comprado, sino que estaba en la gente. Se tiró, una, se tiró una, foto. una foto y la gente se puso loca. Él no lo ha comprado todavía, pero es un proceso, bueno, el, el inicial no está todavía. <risa> A lo mejor que está para allá. Y, a lo mejor que averigüe. Sí, no me vamos, vamos a ver vos, lo que dice ahí. Moluco. Moluco. Collito Nosotros subimos el video en nuestras redes sociales eh, de, pues de Pina yendo a ver el, el, el Bugatti sí. y nos percatamos que es el mismo Bugatti que el Alfa puso en la foto cuando anuncia que es el primer Bugatti que va a República Dominicana, ¿no? Eh... Queremos saber, ¿el Alfa sí compró el Bugatti? Porque hay gente diciendo que no, que no compró ningún Bugatti. No, no, está, están viendo, están viendo carros, están viendo los carros, pasaron a ver los carros solamente. No lo compró. ¿El, el Alfa no compró el Bugatti? ¿El Alfa no compró el Bugatti? No, todavía no. ¿Todavía no ha comprado el Bugatti? Él pasó a verlo, él pasó a verlo, él a verlo y, sabe Como... O buen cliente que son, uh, se lo enseñamos. Y solamente hasta ahora. La imagen. Ahí está que No lo ha comprado todavía, pero está en eso. No puede usted ponerse... Ay, no, la claro, claro. Triunfo, que, Por ejemplo, le tiraron un pájaro a, a, a Carlos a, a Casablanca, sí. Y salió el pájaro hablando, salió Casablanca regado y después salió el, el pájaro demitiendo tres días consecutivos sumando view. Hablando de quién? de, de pájaro y Casablanca. Solo tema. Sale el pájaro criticando a Casablanca, sale al otro día Casablanca quillado por el pájaro. Y después al otro día sale el pájaro disculpanzo diciendo no, no, mentira. Con una información duraron tres días y acapararon miles de puntos. Y así están haciendo con todo. El Alfa se tira una foto primero con el carro, un día de comentario ¡Uah! Al otro día. Ay que es mentira. Eso eso eso es marketing, mano. Saca La matrícula ahorita. Claro, y, y hay otro, otro sonido de pinga. Eso es así. Si sí, saca así. la matrícula desde el principio, qué va a haber? un solo sonido. Eso es así. Eh, hay que especular en mm -hmm. los medios ellos de no, vi, viven de eso. ¿no? El, el alfa diga. el sonido. Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien al alfa en su sonido. Ha algo también que está haciendo ¿Eh? ahora Vaquero, que lo está haciendo para sonar, porque está más atrás que el eh, No, no, pero está pegado con la eh, con... Eh, hay una cañoncita de... Pero pon de... la cañoncita de Vaquero ahí. Pues de, aquí, de... aquí, un son de amigo Vaquero? ¿Eh? De nuestro, Va nuestro amigo de Vaquero. ¿Oye? El, el pie que tú correas. No, está sonando bien Yo estoy viendo tema. que Vaquero está sé! Pata que tú coge Yo eh. sé sea, de la que Ricardito, Ricardito. Que se está mandando a hacer suéter con la con foto del lápiz. ¿sí? Yo, sé de, de mañana. yo oh. sé de la pata que tú coges En el carro, tú me do a llegar a la puerta está, Vaquero, Vaquero, que quería, de la pata que tú coges un de va iba se mete el de tiene tiene problema hay bolín problema. agárrate hay problema porque vaqueró es un tipo que tú? sabe de música y es un tipo que tiene colores, o sea que él tiene una religión, que es colores, que es bambú no, y cosas gente, así. tiene una historia. Podruchin, podruchin. Pa, yo eh. sé de la pa eh. Ricardito. Ah, no, Ricardito, para Ricardo, Ricardo. no le Ricardo. Pon bruto, no ando con nada. Yo, Ricardo, Ricardo. Hey, cara de un saludo. ¿Y qué? a un ore conocido como Vaquero. a eh, eso es Y a Cunín su hermano con, también. Con, con fotos de lápiz, ¿va? En eso sí, no, está, puño, no, no, no, está bonito. Eh. está No, porque él fuma de los habanos de lápiz. Ya eso se pa, Porque la, mira, claro, esa guerra pasó y fue muy exitosa. Una de las guerras en el mundo más exitosa fue la del lápiz vaquerón. Claro, claro. Eh. Ahí sonó Arcángel también, que el mismo Arcángel lo ha dicho. Señores, llegamos al final, soporte ya, en no, cámara.net. ¿Cómo va a ser? Sí, llegamos al final. De ¿Me van a despedir con vaqueros? Es verdad que cuando los programas son interesantes y cuando se está bien se acompañado bien a con una persona como usted, la hora para. Claro, un placer para mí ah. tenerlo. A usted, yo quiero encontrarme por, <risa> <risa> por ahí cuando usted se harinea. Quiero eh, encontrarlo por ahí cuando usted se harinea. Para nosotros sí, nos entremos Tenemos a... que juntarnos intercambiar. Usted, usted pero, tiene uh, mi WhatsApp. Sí, pero te tenemos que juntarnos a beber. A usted no lo paga. por eso le queda. Yo sé Ay no vamos Oje, con esa. Yo sé de la pata Que tú